¿Cómo están queridos estilócratas? Como siempre es un gusto saludarlos, bienvenidos a este su canal y a sus canales. Y hoy solamente quiero estar con ustedes un momento para desearles un feliz fin de año y desear junto con ustedes que el próximo 2021 Tengamos como compañeras de viaje en ese lapso de, de 12 meses, como compañeras a la buena fortuna, la buena salud, la buena convivencia y este gusto por reunirnos entre todos para saber qué, para saber qué hacemos, qué, qué, vamos a, qué opinamos, cómo vemos las cosas. Y para, de alguna manera, conformarnos en, entre nosotros y ver cómo, cómo cada quien ha resuelto una problemática que es común a todos, finalmente. Porque todos estamos metidos en la misma, en la misma problemática. Todos tenemos el asunto de la recluta, del recogimiento en casa, del COVID, de, la, de las vacunas, de a ver cuándo nos toca vacunarnos, etc. Pero de todos modos, miren, el gusto de vivir es muy importante. Porque de veras no importa, sí importa la salud, pero aunque no tengamos una salud perfecta, aunque sea medio quebrantada, aunque nuestras finanzas puedan estar medio quebrantadas, el ánimo no debe estar quebrantado. El ánimo de estar entre nosotros, de saber que contamos con nosotros, es algo que siempre debemos procurar que vaya creciendo, que siempre exista, que nunca desista, que nunca decaiga ese ánimo por estar entre nosotros, porque sabemos que entre todos podemos siempre encontrar una solución o por lo menos exponer cómo hemos resuelto para ver de que, si esa manera de resolver las cosas se adapta a nuestra propia manera de ser. Y así podamos todos tener una vida tranquila. Y desde luego, bueno, lo que quiero es... Agradecer a todos, a todos, a los estilócratas, a los suscriptores nuevos, a los amigos, a los visitantes del canal. Este servidor, junto con Juan Aldebarán y todo el equipo que conforma Estilocracia y Estilocracia Clásico, Infocracia y Criticracia. Queremos agradecerles a ustedes su presencia, porque de veras es una presencia muy importante. Saber que están con nosotros es altamente satisfactorio, ¿saben? Porque no, no es tan fácil reunir a, a 650 mil personas alrededor de estos temas, alrededor de, de estas tertulias y establecer con ustedes un vínculo virtual, porque infortunadamente no nos conocemos y difícilmente podremos conocernos personalmente todos quizás en algún momento de la vida algunos de nosotros podremos conocernos o coincidir al menos en algún punto por casualidad o, o por, o por acuerdo y ya conoce nos conoceríamos personalmente pero es verdaderamente mmm, sorprendente y además muy alentador saber que hay 650 mil personas con nosotros, con usted con ustedes, conmigo y con todo el equipo de Estilocracia. Quiero dar las gracias a ustedes por haber estado con nosotros un año más y ojalá que podamos crecer como comunidad, porque cuanto más grande sea la comunidad, mejores intercambios tendremos de puntos de vista, de opiniones y más nos enriqueceremos, porque verdaderamente la unión hace fuerza hace fuerza, hace coherencia hace vínculos, vínculos fuertes vínculos de amistad porque lo nuestro finalmente yo no soy un mentor, esa no es, un, no es una mentoría, este es un canal de amigos de amigos que todos queremos tener mejores perspectivas mejores puntos de vista criterios más amplios para entender el mundo en el que vivimos y para saber qué mundo vamos a dejarle a las generaciones que siguen o bien ayudarles a las generaciones que ya están aquí, que no son la nuestra, a que también se integren a esta manera de convivir y de generar comunidades en donde entre todos podamos entendernos, porque habrá que ver algo que es muy cierto. No todos pensamos lo mismo, no todos pensamos de la misma manera. Aquí confluyen una serie de corrientes de pensamiento dispares, distintas entre sí, algunas incluso hasta contrarias entre sí pero aquí no hay disputas no hay polémicas sí hay discusión sí hay encuentros amistosos para entender las diferencias de unos a otros pero nunca nunca promoveremos ni el odio ni el racismo ni la discriminación ni la descalificación y eso créanme, es sorprendente y prácticamente, por decirlo de alguna manera, milagroso, porque en todas partes lo que mejor se da es la polarización y el enfrentamiento. Y nosotros no nos enfrentamos entre nosotros, nosotros nos confrontamos con nosotros y respetamos los puntos de vista diferentes, no nos molesta la disidencia, no nos molestan las discrepancias, por el contrario, cada punto de vista que disiente del mío o que discrepe del mío me ayuda a entender mejor al mundo, mejor al universo y me va enriqueciendo. Y espero que todos comprendamos que esa es la función de este canal de estilocracia que hemos creado con tanto gusto entre Juan Aldebarán y este escribidor. Porque lo que queremos es generar una sociedad decente. ¿Y qué es una sociedad decente? No es una sociedad ni socialista, ni capitalista, ni liberal, ni neoliberal, ni conservadora, ni nada. Una sociedad decente es una sociedad donde podamos salir a la calle y saludarnos con mucho gusto y decirnos cómo estás, amigo, aunque tengamos puntos de vista muy distintos y muy diferentes. Esa es una sociedad decente, una sociedad decente donde todos tengamos oportunidad de vivir bien, donde podamos tener la seguridad de que si algo malo nos va a pasar es porque nos descuidamos y nos caemos en una coladera destapada, o porque un perro nos mordió, pero no porque un ser humano nos puso una pistola y nos disparó para quitarnos el reloj o el teléfono. Eso es una sociedad decente y eso es lo que queremos generar aquí en Estilocracia, porque hemos sostenido y sostenemos todavía y sostendremos siempre además que la educación de la en el núcleo familiar es lo que genera la decencia que una familia donde padres, madres, hermanos protegen y cuidan a un delincuente, a un miembro dedicado a la delincuencia, es exactamente la cuna, el nido donde nace la indecencia de la sociedad. Y habrá que convencer a esa mamá o a ese papá de que lo que está haciendo el chico, o la chica o ellos mismos como delito está dañando, está lacerando está lastimando este concepto de sociedad decente y ellos mismos algún día lo van a sufrir porque mientras estén entre entre un un conglomerado pequeño donde todos son iguales pues no les pasa nada, pero tan pronto como salen de ese conglomerado, en algún momento algo les va a pasar porque en algún momento se van a encontrar con rivales en algún momento alguno de nosotros nos vamos a defender y vamos a acabar mal, porque pues, también sabemos defendernos. Y si no sabemos, tenemos que aprender a defendernos, porque eso no tiene remedio. Por eso creo que en una sociedad decente también tenemos que aprender a defendernos. Y también tenemos que entender qué está pasando. Porque créanme, la, las, eh, las personas que se dedican a extorsionar, a robar, a asesinar, a traficar con drogas y a cometer delitos en general, no están solos, provienen de núcleos familiares no disfuncionales. Son bastante funcionales, pero en el lado negativo de la vida, pero porque no son disfuncionales, porque sí funcionan, pero eso es lo que tenemos que convencer, porque no hay otra, otra manera. Hay que educar, hay que convencer. Entendemos claramente que la delincuencia no se va a acabar nunca y no hay una sociedad, por muy evolucionada que sea, donde no haya delincuencia pues ya ven ustedes que por ejemplo en Singapur pues los delincuentes la pagan caro pero ahí están eh y mientras no los mientras no los atrape la justicia siguen delinquiendo claro, tan pronto como los atrapan van a dar a un paredón y hasta ahí llegaron pero esos es son casos eh, extremos de estados que han utilizado esa fuerza completa del estado para acabar con la delincuencia pero ahí, ahí se vive bien otros lugares donde hay un, una convicción como pueden ser, yo no he estado nunca ni en Suecia, alguna vez pasé por Dinamarca, pero nada más de paso estuve ahí un par de días pero en los, en los países nórdicos he leído que el nivel de vida es muy alto pero también que hay una delincuencia terrible, porque, porque no sé, yo no quiero decirles que que las novelas nos puedan forjar una visión del mundo. Pero de alguna manera, por ejemplo, el haber leído toda la saga de los hombres que no amaban a las mujeres, estas novelas de Stier Larsson, sí me dio un panorama muy diferente y muy completo de lo que yo pensaba que era Suecia. Y vi que pues sí es un país muy avanzado, pero nunca ha acabado con la delincuencia y no creo que lo acaben y no creo que además esa sea su intención. Su intención es tener una inmensa mayoría de personas educadas en una sociedad decente y a los que delinquen, pues poco a poco ir persigue, perseguirlos y, y convencerlos o acabar con ellos. Y si no, pues entre ellos se acaban también ellos solitos. Pero bueno, esto ya nos distrajo un poco de, de la intención de esta, de esta pequeña charla y repito, les mando un abrazo muy fraternal, muy solidario, con todos ustedes y los invito a que continuemos y que le demos siempre un me gusta y que invitemos a otras personas a suscribirse a Estilocracia, a Estilocracia Clásico, a Infocracia y a Cripicracia. Que tengan una, un feliz fin de año, pásenla muy bien, brinden con sus amigos, con sus familiares, que no sean muchos, que sean poquitos, acuérdense que aquí está un virus, que puede echar a perder toda la felicidad de una noche. Un abrazo fuerte para ustedes y que les vaya muy bien.